Yo soy Yo sé que el papi Y tú la mami Ahora sí me dejo Pero no muero solo Aullando como un lobo solitario aunque sé que esta vez La idea es sin temor a fracasar Solo ando como un Lobo solitario Lo que sé que tal vez La he de Ay, sin temor a fracasar la buscaré En cualquier lugar Cruzaré cielo Tierra y mar Y la he de encontrar La he de encontrar Me muero en esa soledad La buscaré En cualquier lugar Cruzaré cielo Tierra y mar y la he de encontrar, la he de encontrar. El Cielo, tierra y mar Y la he de encontrar La he de encontrar Me muero en esta soledad La buscaré en cualquier lugar el cielo, tierra y mar Y la he de encontrar La he de encontrar Vamos allá yo soy el papi y tú la mami Ahora sí me dejó, pero no muero solo oh, ya ando con solitario Porque sé que otra vez la he de reconquistar Ahí sin temor a regresar. Ahora sí me dejó, pero no muero solo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 pero no muero solo, hallando oh, yeah, como el lobo solitario, oh, porque sé que otra vez hay de recontinuidad, <muchas> ahora sí me dejo, pero no muero solo ahí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Soledad, a buscar en cualquier lugar, cruzar el cielo, tierra y mar, y la he de encontrar, la he de encontrar. Ahora sí me dejó, pero no muero solo, aullando como un lobo solitario, porque sé que otra vez la he de reconquistar.